El tema de nuestra sesión de hoy es, es usar el campo de conciencia mundial para atraer paz, crear paz en la humanidad, en la sociedad humana y en todo el mundo. Ahora estamos sentados aquí en una postura agradable y quizás ya podéis sentir la paz en tu corazón y en todo el mundo. Cuando queremos crear paz, lo primero que necesitamos, que tenemos que hacer es entrar en un estado pacífico. And the Todos nos mantenemos en ese estado pacífico. The a short short Vamos a estar un tiempo en ese estado pacífico manteniéndonos en ese estado pacífico un pequeño tiempo. La paz es algo muy importante para la vida humana en todo el mundo y para todo el universo. Recuerdo que fui a Europa. Hace algunos años yo había ido había ido a Europa a dar un un taller y le pregunté a los estudiantes qué es lo que quieren qué es lo que quieren conseguir con este curso y la mayoría de los estudiantes respondieron que querían llegar a la paz interior. Otros decían que querían tener emociones positivas y sentirse libres. Más o menos la tercera parte de las personas tenían querían sanar algunos problemas Many físicos. Inner peace. Así que muchas personas practicaban chine chikun para alcanzar la paz interna. Also want to bring peace to our También para atraer. Esa paz a nuestra familia, All a nuestro país life. y a toda la sociedad humana. So now, firstly, we to the Por eso ahora vamos a entrar en un estado pacífico en primer lugar. Si queremos crear paz, y si queremos crear paz para la familia y para el mundo, lo primero que tenemos que hacer es entrar en ese estado pacífico. Después de, de un periodo de un tiempo, les voy a explicar cómo llegar a ese estado pacífico para crear un mundo. Pacífico. Ahora, ya estamos experimentando directamente nuestro estado pacífico. Solo experimentamos ese estado pacífico de forma totalmente relajada. In Realmente todos sabemos qué es la paz interior. interior. Todos lo habremos experimentado, lo hemos experimentado. So ¿no? when I say with cuando decimos paz interna, you Inmediatamente sentimos el interior pacífico, se vuelve pacífico. En este estado pacífico, ajustamos la postura del cuerpo de Chi, desde el interior ajustamos nuestro cuerpo sentimos que desde el interior del cuerpo Push your back. Upward. empujamos hacia arriba y pensamos que elevando Paihui conseguimos extender, estirar toda la columna, abriendo los espacios intervertebrales. Y estos se vuelven grandes. La columna vertebral se vuelve más alargada. La columna se vuelve vacía. Ahora abrimos el entrecejo y con una sonrisa en la cara y relajamos, relajamos las cejas. Relajamos hombros y brazos. Ahuecamos las axilas. Relajamos el pecho. Relajamos el abdomen. Relajamos el abdomen. Relajamos las piernas. Relajamos todo el cuerpo. La conciencia observa todo el interior del cuerpo en un estado pacífico. Relaja completamente el corazón. We're doing the same on cheese. team. You're participating with your prospects. Uh, mm -hmm. Interesting you are a little lazy. Nos mantenemos en este estado pacífico y es como si el corazón estuviera un poquito perezoso. el cuerpo estuviera un poquito perezoso. Okay. Today, the whole world need, the peace. need the peace, hoy todo el mundo necesita paz there are too, too much information porque hay demasiada información always the trigger Our que siempre está provocando a nuestra conciencia por todo tipo de medios. La mayoría de esa información es negativa. Information cuando esa información viene a nuestra conciencia, atrae los conflictos del mundo exterior. Y cuando esa información entra en nuestro interior, continúa actuando. Y todo el sistema de información interno no está sereno. Our the to the world. It's very, very Así que es muy importante estar en paz interna para... People expandir la paz al mundo. Los líderes de los países no están en paz interna y crean continuamente conflictos en todo el planeta. Si los líderes de cada la país tienen muchos conflictos emocionales, conflicto muchos esa información se expande al planeta y crea si problemas. Si la familia tiene muchos problemas, esa información llega a todos los integrantes de la familia, incluso a los animales, a las plantas. Todos queremos conseguir ese estado pacífico. Y hay muchas maneras. De crearla. If this is very powerful, por ejemplo, strong, si, rich, si hay un país muy poderoso, muy rico, world, podría crear paz para todo el planeta. Porque todo el planeta escucha a un país poderoso. Es un tipo de idea para conseguir la paz mundial. Pero en el mundo muchos países están en conflicto. Y llaman la atención de todos. Para que sean escuchados. En la familia, si una persona quiere que llegue la paz a toda la familia y hay una persona que es el líder, yo quiero gestionar todo el estado de mi familia. Y por favor, escúchenme todos a mí. Y entonces esa persona puede crear ese estado pacífico y armonioso sí, en la familia. Ese tipo de pensamiento existe en la conciencia humana desde hace mucho tiempo existe en nuestra cultura, especialmente en la cultura occidental. Pero esa manera crea un equilibrio relativo. Porque al mismo tiempo, está creando a un nivel muy profundo conflictos. Porque la naturaleza humana realmente es una naturaleza libre, en un estado pacífico. No quiere que nadie controle a, a los otros. Incluso aunque sea un niño pequeño. Kingdom. Everybody kingdom. You don't Todos you tenemos un niño pequeño en el interior. If you touch, you no fin, si tú tratas de controlar los conflictos que suceden en el interior, a través de ese tipo de pensamientos es imposible crear un mundo pacífico. Eso significa que entramos en el momento de la pelea, en la manera de la pelea. La vía de la pelea, lo único que puede conseguir es más pelea, más conflictos. Y así, los conflictos en la conciencia, en el interior de la conciencia humana, se vuelven más y más. Las leyes de los países empiezan a ser más y más, y más numerosas y quieren controlar a toda la sociedad. Ah, the comes from outside. It comes from y pueden ser útiles It's kind of pero for human pero las leyes control. es un tipo de limitación son un tipo de limitación de la conciencia humana so limitan la conciencia humana very, very detailed, y cada vez hay leyes enfocadas en más y más detalles generando más y más presión. Si quieres ir pasar a un país, no, no puedes. Esto genera control y viene desde el exterior. No viene desde el interior. Cuando, en cambio, tú sientes que no, esto no es bueno para la vida, no lo voy a hacer, eso es bueno. Pero cuando las leyes vienen de afuera, sientes el poder del control. Y si tú haces algo que no vaya de acuerdo a las leyes y sientes que si haces algo puede ser castigado pues el interior tienen menos movimiento. Y eso no crea realmente paz. Crea relativamente un equilibrio. Pero en el interior no se siente ese equilibrio. Hoy, más y más personas están sintiendo una gran presión. Muchas personas entran en estados de depresión. Muchísimas personas están teniendo diferentes tipos de problemas mentales. Las emociones negativas crecen y generan bloqueos internos. Y esos bloqueos generan muchas enfermedades. Necesitamos ver a través de esas maneras de pensar que lo único que hacen es reflejar nuestro marco de referencia. Nosotros necesitamos respetar esas leyes, pero al mismo tiempo ir más allá de ellas. ¿Cómo podemos hacer ese cambio? Necesitamos ir a nuestro interior. Cuando ahora decimos paz, realmente estamos experimentando la paz interna y ya estamos experimentando la paz. Es una manera directa. Para muchas personas es difícil mantener siempre este estado porque no comprenden el mecanismo de la conciencia. Porque no conocen las habilidades de la conciencia. Hoy vamos a enseñar algunas maneras. Primero, la paz. Consciencia... Es un tipo de estado en el que un tipo de estado de nuestra conciencia en la que ésta va más allá del marco de referencia. Your, your you si tu conciencia piensa nada. La conciencia está completamente relajada. Siente la conciencia completamente relajada. Siéntelo. Nos mantenemos en este estado de conciencia pura. La conciencia es como un espejo. Muy puro, muy claro. Cuando entramos en este estado de conciencia pura, la paz interna aparece. Y esa es la razón por la cual he promovido hacer el dedo dos años el estado cuando la conciencia se observa a sí misma la paz interna surge naturalmente this is one of este es un tipo de estado pacífico si todo el mundo Conocer a este estado, puede, podría practicar este, este estado y volverse una humanidad más pacífica. Cuando tú entras en este estado, tú puedes mantenerte. Puedes incluso pensar, pero no pierdes el estado de conciencia pura. Por ejemplo, ahora yo estoy hablando, pero me mantengo en el estado de conciencia pura. Yo puedo sentir mi conciencia pura claramente. Even talking, I'm Incluso aunque hable o esté pensando, yo estoy en un estado muy pacífico. So, oh, and Estoy en un estado despierto y la paz alcanza dos niveles. Un nivel es eh, no pensar en nada. La conciencia pura solo está observándose a sí misma. Está en sí misma. Ahora vamos a compartir este estado. ¿Cómo llegar a este estado pacífico? Primero, la conciencia pura se observa a sí misma. Continue to be Se observando a sí misma. when you are observable, you will attach nothing from an external world. You will become peaceful tú te observas a sí mismo y no te apegas a nada del mundo exterior, naturalmente te vuelves pacífico. Y cuando te proyectas hacia el exterior, lo único que haces es llevar paz al mundo externo. Y entonces, de esta manera brindas paz a la familia. Si en la familia todos conocen este estado, todos se mantienen pacíficos, pueden crear un campo de conciencia pacífico de la familia. En segundo lugar, cuando nos mantenemos en este estado de conciencia pura muy estables, puedes pensar, pero este pensamiento no influye en tu estado de conciencia pura y despierta. Mantienes el estado de paz. Y en este estado de paz puedes hacer todo. Es un estado de hacer pacífico. Y es un estado del ser pacífico. Es una forma de hacer en estado pacífico un hacer pasivo. Then lower a little, uh, lower a little, you also can get heat. Even your consciousness is not waking, you also can manage the heat from reference frame. Incluso aunque tu conciencia no, no esté despierta, igual puedes obtener información de paz del marco de referencia. Si el marco de referencia está muy organizado, incluso aunque no conozcas el estado de conciencia pura, puedes alcanzar un estado de paz relativo. Todos tenemos algunas experiencias al respecto. Cuando vamos a la naturaleza, a la montaña, y te enfocas en una gran roca, y te enfocas en una gran roca, cuando y poco a poco, te empiezas a volver interiormente pacífico. Y en ese momento, el marco de referencia deja de tener conflictos. Es un estado relativamente armonioso. What's the truth? Los practicantes deben enfocarse principalmente Now, en este estado de paz. The pure Ahora observamos la conciencia pura. Feel inner peace, there. Sentimos que la paz interna está ahí. Then, of space, you can have, uh, some y desde ese estado pacífico, thoughts, thoughts. puedes comenzar a dar información con pensamientos muy sencillos, muy simples. our peaceful consciousness. As you move Waking me to bed. Puedes decir, oh, esta es mi conciencia pacífica, pero no pierdes el estado del de ser despierto. El estado despierto del ser. Relax. You think uh, everybody is in it, peaceful consciousness. Best. Pensamos que todos estamos en un estado de pacífico de conciencia. Cuando un pensamiento surge, tú te mantienes en el estado puro y despierto de conciencia, autoconsciente. Así que en el futuro, From this level we can our life principalmente our practicaremos en este nivel y esto cambiará nuestra vida y nuestro destino And the whole world. y cambiará todo el mundo, todo el planeta When you at this state, cuando nos mantenemos en este estado y algo influye nosotros y te lleva fuera de este estado. ¿Qué es lo que influye en ti? Es una cosa que surge del antiguo marco de referencia. Esa información llega al marco de referencia. Y se hace muy fuerte. Y entonces pierdes tu estado de conciencia puro y pacífico. Y empieza a dispararse toda una serie de pensamientos. Y comienzas a pensar algo del futuro. Y pierdes, por ejemplo, el estado consciente. Al principio te mantienes pacífico, pero de repente te ves que estás conectando cada vez más con muchas cosas que suceden en la vida cotidiana y estos generan conflictos. Por eso, la paz del marco de referencia desaparece y surge el conflicto en el marco de referencia. Entonces has perdido tu paz. Esta es una forma en la que se pierde la paz. Otra manera en la que se pierde la paz, cuando estamos sentados aquí, y recibes determinada información desde los, desde los órganos internos. ¿Escuchas un sonido? ¿Escuchas a alguien decir algo? O sientes que todo el interior está muy agradable, o un lugar del cuerpo está generando dolor. Esa información llega a la conciencia pura, y en ese momento pierdes el estado puro. Y te dejas llevar por las sensaciones. O de repente viene un olor, un aroma olfateas algo y de repente esa sensación se vuelve mm. muy fuerte y pierdes tu estado despierto, tu estado autoconsciente. Y las eh, sensaciones, los sentimientos que despiertas a esa sensación generan apegos. Ah, si sí. sí, ese estímulo se vuelve muy fuerte, esa información llega al marco de referencia y genera conflictos. Por ejemplo, sientes un dolor. Ese dolor en tu conciencia pura, no si tú la traes y dices que no hay problema, pues, pero hay veces que ese dolor lo que hace es generar que te pierdas el estado puro de conciencia. Al principio pierdes ese estado puro, al principio mantenías un poquito esa paz, y entramos en un proceso de sanación, la información de sanación viene al marco de referencia, pero viene el dolor muy fuerte, muy fuerte y empiezas a, empieza tu marco de referencia. Uy, no, no lo soporto, es demasiado fuerte. Y eso te hace perder el estado de conciencia. Así surge el conflicto. Algunas veces sientes el cuerpo vacío, la mente muy serena, ninguna informa información te dispara, ninguna información de los órganos de los sentidos. Genera una provocación ah, sí. en ti. ¿Había? Pero de repente, recuerdas algo. That's because your pure consciousness receives information from all space. Eso es porque la conciencia pura ha recibido información del espacio, de la sociedad humana o del universo. La conciencia recibe información directamente y va sin necesidad de los órganos de los sentidos. Y esto crea determinados pensamientos. Y de repente, esos pensamientos enlazan con mucha información del marco de referencia y esto crea conflictos. How can we avoid the, the ¿Cómo podemos evitar la influencia de ese tipo de información y mantener nuestra paz interna? Siempre. Se trata de formar un hábito muy potente, de observar la conciencia pura y mantener esa conciencia de forma estable. Y eso genera un hábito. Y así se transforma en un espejo vacío. Recibimos mm, determinada información de los órganos de los sentidos. Y cuando nos damos cuenta de este espejo puro, la conciencia pura, tú recuerdas que estás en el estado de conciencia pura y la información puede entrar al interior, pero no me importa. De esa manera, tú mantienes el estado pacífico. En segundo lugar, sí. cuando recibimos sí. información, al mismo tiempo, puedes enviar información. Cuando estás haciendo algo, envías información a tu cuerpo. Por ejemplo, abrir y cerrar, practicamos abrir y cerrar. La conciencia pura está enviando información al cuerpo. Kind of information is called instruction information. Esa información son, es un tipo de instrucción, de información Nin, de instrucción. In Necesitas mantenerte en ese estado de pureza, Sin de conciencia para enviar información, para que, del del final, periodo, para que la conciencia esté practicando. Este es el nivel Mingyue de práctica. Por ejemplo, suavemente en este estado de conciencia movemos la cabeza, pero no nos perdemos a nosotros mismos en ese movimiento, mantenemos el estado de conciencia pura. ¿Bien? Hay muchas maneras de mantener ese estado autoconsciente y pacífico. Se trata, de practicar, se, pre, se trata de practicar mucho, mucho y profundamente. Por eso he propuesto esos ocho meses de entrenamiento. Siempre mantenernos en ese estado. Y así podemos practicar todo los tipos de métodos que queramos sin perder, sin perder el estado de conciencia en las sensaciones del cuerpo ni en los movimientos. Y así nos hacemos nuestros propios maestros. Si queremos crear un mundo pacífico, realmente tenemos que crear esa paz en el interior, practicando. Uh, nadie nos puede alterar. Nadie puede forzar o transformar o alterar esa paz interna. Hay conflictos en la familia, pero no te disparan. No reaccionas. Aunque los miembros de la familia digan, vamos, vamos. O le puedes decir a los miembros de la familia, todo el mundo se calme y todos se calman. La fuerza solo puede crear más conflictos internos. Pero tú puedes guiar. ¿Cómo? Puedes guiar creando el campo de Chi. Sentado derecho, relajar todo el cuerpo, relajar la conciencia. Sentir que todo el cuerpo es Chi, el universo es Chi. Cuando tú entras en un estado de chi vacío, ya estás en estado pacífico, la paz interna. De otra manera, la paz interna es relativa. En un nivel profundo de paz interna, la conciencia guía a las personas a observar a su conciencia. ¿Quién es el que está pensando? ¿Quién es el que está peleando? Entras en el estado del observador, que es el propio maestro. El maestro interno. Cuando todos en el interior se vuelven pacíficos, entonces todas las conciencias pacíficas conectan juntas y así se crea un campo de conciencia pacífico, como ahora. En esta sala de Zoom nosotros conectamos juntos a través de palabras muy sencillas. Doy información a todos los fío, y ustedes ya están en ese estado pacífico. Ahora las conciencias pacíficas se conectan juntas y forman un campo de conciencia pacífico. Y ese campo de conciencia pacífico es despierta. It's a field. Es un campo de conciencia consciente. This consciousness field is very, very valuable. Es un campo de conciencia Ese campo de conciencia es muy valioso y, y trae beneficios a toda la conciencia humana y nos hace más estables. Y en ese campo todos nos apoyamos y sostenemos unos a otros. Todos conectamos juntos. Nos sostenemos unos a otros. Aunque, aunque no lo pienses, yo te sostengo, mí, tú me sostienes, nosotros nos conectamos conscientemente eso, el, el sí y, y el sostén, el apoyo sucede por sí mismo. En segundo nivel, ese campo de conciencia pacífico transforma nuestro cuerpo de chi y el chi interno el, y el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque tu conciencia y tu cuerpo de Chi es uno solo. Y en todo el campo de conciencia, a todos les sucede lo mismo. El cuerpo y la conciencia es uno, el cuerpo de Chi. Y especialmente cuando la conciencia va conscientemente a través del cuerpo del interior del cuerpo, tú puedes sentir que todo el cuerpo de chi se vuelve armonioso. Ahora todos estamos observando el interior del cuerpo, observamos toda la totalidad del cuerpo en el interior, el espacio. Cuando observamos, la conciencia pura se funde con el cuerpo naturalmente, se funde más profundamente, se funde con todos los espacios del cuerpo. Al principio, es un, es un nivel más más toco, pero luego cuando entramos en un estado más pacífico, la conciencia se puede fundir con el cuerpo de chi a un nivel muy, muy fino. Puede ir profundamente de, de forma más fina y más fina. La conciencia y el cuerpo de chi se vuelven uno. Y tú te mantienes consciente, no te pierdes en las sensaciones del cuerpo, y eso es muy importante. Si tú te pierdes, pierdes la conciencia en las sensaciones del cuerpo, la conciencia se olvida de sí misma, solo siente las sensaciones del cuerpo. Si no se pierde en esas sensaciones, consigue un estado armonioso. Es un estado fundido de completud. Esos son dos niveles de paz interna. Si te pierdes de sí mismo, si, si entras al interior y se funde con el cuerpo, entras en paz interna. El segundo nivel es que la conciencia despierta, se funde con el cuerpo de Chi. El cuerpo de Chi está en la conciencia. Tú conoces el cuerpo, en el nivel de la conciencia. Y ahí consigues la paz. La diferencia es muy sutil. Y incluso puede ser que muchas personas no distingan estos dos niveles. Nos mantenemos en ese estado de conciencia en el cuerpo y puedes transformar el interior rápidamente, con mucha facilidad. Cuando la conciencia está en un estado de felicidad, inmediatamente el cuerpo cambia. Cuando piensas... En el amor universal, y este aparece en la conciencia pura. Entonces amamos todos los espacios internos del cuerpo, todas las partes del cuerpo. Luego puedes expandir esos niveles hacia el Universo y sientes que todo el Universo está en paz. Todo el Universo está en tu conciencia y todo está en paz. Nos relajamos. La conciencia está en todo el universo. El campo de conciencia conecta juntos, como con, creando un campo de conciencia puro y despierto. Y ese campo de conciencia puede transformar todo el mundo, y, y todo, todo en el universo all the y puede fundirse G. y unificar todos los niveles de chi constituyendo y una G. completud una all integridad y esos to, esos diferentes G. niveles G. de chi incluye todo. Y este Chi universal también Anyone se funde con el Chi de la humanidad, de la sociedad humana, de los animales, de la naturaleza, todo el mundo orgánico e inorgánico. Todo se funde en una unidad, formando una armoniosa unidad. Y esto parece que como si no hiciéramos nada, pero en este tipo de estado, en ese campo de conciencia, realmente nosotros estamos transformando el mundo a un estado de paz a un estado completamente relajado. Sentimos el campo de conciencia infinito. Cuando nos mantenemos en el nivel de la conciencia, todo el universo se vuelve consciente. Y todo el chi universal se funde en nuestra conciencia. Y si nos mantenemos en el nivel de chi. Sentimos que todo el universo solo es solo chi. Incluso la conciencia se funde con el chi universal. Pero nosotros solo nos sabemos que todo es chi y el espejo de la conciencia solo refleja el chi universal. Si sí, nos mantenemos en este nivel de la conciencia como un espejo infinito, que se refleja a sí mismo, tú eres como una conciencia única en la completud del universo. And is in your y todo está en nuestra conciencia. So Esta es el cuento. La historia. la la historia de las banderas, una bandera que era movida por el viento, y había dos monjes, y uno decía, la bandera se mueve, y el otro decía, no, no, estás equivocado, el viento es el que se mueve. Y el tercer monje llegó los dos están equivocados. Vuestro corazón está moviéndose. El tercer monje estaba en el nivel de la conciencia. Se enfocaba en el nivel de la conciencia. Si te enfocas en la conciencia, cuando ves la bandera moverse, la conciencia es la que se está moviendo. Esa conciencia se vuelve despierta. Entonces el espejo se refleja a sí misma. Y entonces lo que te das cuenta es que la bandera se mueve, el viento se mueve, okay. no, y tu corazón también. Bien. bien. Las conciencias de todos están reflejando en sí mismas y se vuelven despiertas. Bien, y en esa conciencia despierta, también sabemos que, que todo se está moviendo, la bandera, el viento. Todos los movimientos de todas las cosas suceden en ese espejo infinito. Pero el espejo va más allá de todo tipo de movimientos. Todo tipo de movimientos vienen a la conciencia. Y luego son solo información, y la información es la que se mueve. No te preocupes, que no te importe. Solo relájate. Ahora, en este estado, sentimos toda la conciencia humana. Es transformada por nuestro campo de conciencia de alto nivel. Y en toda la sociedad humana, en ese gran campo de conciencia. Está la humanidad en un estado confuso y conflictivo. En un campo de conciencia confuso y conflictivo. Uh, Nuestras conciencias despiertas conectan juntas. Y, y forman un campo de conciencia despierto. Y ese campo de conciencia que estamos formando puede ir a través de todo el campo de conciencia de la humanidad. Puede ir a través de cada individuo, de la conciencia de cada individuo de la sociedad humana fundiéndose y transformándolos, creando armonía. Ahora nos mantenemos en este nivel y damos amor universal a ese campo de conciencia humana, a todos los niveles, damos amor. Sentimos que todos están en amor. Y sentimos que todos empiezan a experimentar más y más el amor incondicional. Todos se vuelven más con and mayor confianza. Y cuando hay más confianza, la conciencia comienza a entrar más en el interior y se vuelve el centro, se vuelve más centrada. Y en ese nivel, si alguna información, lidera a la conciencia a observarse a sí misma. Súbitamente todos nos volvemos a un estado autoconsciente, a un estado minjoé. Hoy estamos creando este despertar colectivo. Todo el mundo se vuelve despierto y pacífico. Todos se vuelven a un estado despierto y pacífico, todo el universo se vuelve despierto y pacífico, relajado. Nos mantenemos en este estado de mundo pacífico. Comenzando en septiembre, practicaremos ocho meses. El estado Mingyue. Haremos el curso Mingyue. Vamos a tener diferentes idiomas, traducciones. En cada idioma los profesores van a organizar diferentes grupos a los cuales podéis uniros. Podéis ver en la información en nuestra web. Esta práctica, esta práctica realmente es un entrenamiento de largo tiempo, una práctica, y es muy valiosa para la vida individual, para la familia y para toda la sociedad humana. Es como una preparación para crear un, una, un campo de conciencia despierto mundial. Ahora sostenemos la bola de Chi. Hoy es un día pacífico. Sostenemos... Is all over the world. Visualizamos que todos están pacíficos todos en todo el mundo. Y... Ahora elevamos el Chi. Y... Despacio. Despacito. Sin perder. For el estado pacífico infinito y puro despierto de la conciencia elevamos por encima de la cabeza la bola de chi vertemos el chi sentimos que todo sucede en el campo de conciencia pura. Vamos a través del Tantien superior, cuello, Tantien medio, Tantien inferior. Cubrimos con las manos el ombligo, Tuchi. En este estado puro y pacífico de conciencia, guía al cuerpo a que se convierta en un espacio muy grande, con una sonrisa interior. Hacemos una respiración profunda y fina. Muy bien, abran los ojos despacio. Mantenemos este estado muy relajado, relajado el corazón. Muy bien. Gracias a todos.